Hola, hola, buenos nosotros Aquí Sor comentando Un Día es la Taberna. Y hoy volvemos con nuestra aventura en nuestro clan enano en Total War Warhammer. 1. Vamos ya por nuestro capítulo 41 de esta maravillosa serie. Y hoy nos toca defendernos del ejército de Norska, de los Jorlings, pero bueno, son. Son norteños que vienen por la zona del sur. Para... Valga la incoherencia. Y. Vamos a pasar por encima. Señores, Vamos a pasar por encima de esta gente El ejército que tenemos está bastante bien Este es el que conseguimos Más o menos iniciar La avanzada para reventar Y protegernos de esos tres ejércitos Hemos destruido ya dos Este es el restante Si no me equivoco Pero bueno, hemos conseguido contener La invasión Y ahora nos falta un último reducto Que fue la primera Ciudad de la que nos conquistaron, no recuerdo el nombre, pero ahí está. La que hace costa. Y nada, estamos repeliendo esta invasión. Vamos a quitarnos los de encima, que por cierto, el gigante este norteño creo que no lo hemos visto nunca. El mamut sí, miedo me da. Otra vez. Pero nada, podremos. Con, con, con el poderío que tiene este ejército, más el apoyo de estos 540 enanos, sobraos. Sobraos, sobraos. Lo que no sé por dónde van a venir los refuerzos. Deberían venir por, un costo, por este costado. Vaya, hombre. Vale. Mm, mm, mm. Ah, por ahí abajo, tú. Vale, vamos a ubicarnos entonces aquí. Y vamos a esperar que vengan. Vale, esto, vamos a hacer un grupo para no, estos dos Vamos a hacer un grupo que sea el 5, perfecto Nuestro héroe aquí, y ahora vamos a ubicar bar uy, cómo estáis puestos Barbas largas En la formación, vale, perfecto Así, ah, sí, que tengamos espacio, que tampoco Vale, vosotros aquí, perfecto Vosotros aquí Perfecto, y vosotros aquí Perfecto, ahora vamos a ubicar Ballesteros en el centro No, al revés Ballesteros aquí guardando el flanco Para poder reventar a la caballería Que seguramente nos vendrá Y los grupos los dos grupos de atronadores Aquí en el centro para ya Redirigir el fuego Donde haga falta Esto lo vamos a meter un poquito para atrás Vale, vosotros ahí estáis bien Estos están un poco más para adentro Vale Vale, vamos a comenzar la batalla. Vamos a darle un poquito de calor y vamos haciendo el grupo mientras vienen. Uy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Vale, estos vamos a unirlos. Vale, perfecto. Pues estas dos atronadores por aquí. Esta de barba largas es aquí. Esta de barba larga aquí. ¿En serio no van a venir? Voy a meter estas dos aquí. Para acabar de cerrar Sí, y yo creo que con eso Estamos más que bien Vamos a adelantar esto entonces Vamos a adelantar esto entonces Vamos a adelantar esto entonces Un poquito también aquí Vale Vale, vale, vale Los cañones ya están disparando Vale, vale, vamos a reducir eso, eso. Perfecto, perfecto, perfecto Ahí al centro Dios, este es el gigante Vale me gusta, me gusta la opción. Ahí al centro que reventemos a todo el mundo y ya está. Maravilloso. A lo mejor nos va a faltar un poquito de apoyo aquí en el flanco izquierdo. Puede ser... Puede ser, ¿eh? Espero que seamos capaces de parar el impacto por lo que pueda pasar. Vale, grupo más pequeño, pero... Capaz de aguantar. Eh, los ¿Estamos disparando, sí o no? Sí, sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, vamos a ver si podemos tirar este grupo que son más numerosos. Que están ahí más a vamos. ¡Toma ahí! Vale, vale, vale. Hemos hecho, hemos hecho daño, ¿eh? Hemos hecho daño, hemos hecho daño, me gusta. Vale, vosotros dos aquí. ¿Podéis giraros? Sí, perfecto. Comparar la carga me vale. Vale, están sufriendo muchos daños. Eso a nosotros nos viene muy, muy, muy, muy bien. Vale, podemos ir ya a chocar. Podemos ir ya a chocar, ¿vale? Vale, perfecto, aquí, este, aquí, vale, vamos a mandar los, el gigante, los mata contra los gigantes, esto está bien aquí, vale, avanzamos, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, vale, estás hachas aquí, hay que colapsar en el centro, por favor. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿a dónde van nuestros cañones? Las unidades de atronadores, venga, contra los bichos grandes. ¿Vosotros a dónde vais? Chicos, que no puede ser esto. ¡Uf! Miedo me da. Venga. Venga. Es, es, esta distribución no es la mejor, pero bueno. Me sirve. ¿Dónde está nuestro héroe? ¿No tiene ningún bufón No. Vale, vale, vale. Uf, va a hacer falta mucho. Mucho, mucho, mucho aquí, eh. pero Mucho, mucho. Venga, ese apoyo ahí en el centro. Vamos. Vale, vosotros nada, volved. Si no, si no hay nada que sacar, no hay nada que sacar. Se acabó. Vale, perfecto. Vale, vamos limpiando por aquí detrás. Está carga aquí la retaguardia. Bueno, vamos a cargar con esta gente hasta aquí. Wey. Vale. Nada, está bien, está bien, está bien. Esta distribución no me gusta, me gusta. ¿Podemos tirar con estos aquí? Podemos, vale. Vale, perfecto, nada. Y hemos pasado por encima. Finalizamos batalla. Bueno, vamos a aprovechar porque... Para lo que nos queda. Vale, vale. Todas las unidades por ahí detrás, venga a pillar a esta gente uh. Vale No, no vamos a coger a nadie más No tienen disparo Nah, no, yo creo que cerramos Sí, vale, vamos a cerrar la batalla, ya tampoco vamos a rascar Mucho más Sí, pero no había necesidad, yo que sí Han perdido 300 Hemos matado a su gigante A su mamut, yo creo que Este ejército ya no nos puede ni toser Pero ni de casualidad 79 bajas, eh 2, 6 Qué raro Entito que no han podido disparar 39, 27, estos están muy bien. Los, los ballesteros ambos están también muy bien. Es que estos que hayan hecho solo 2 y 6 bajas, no entiendo. cómo no nos hayamos auto-reventado esta, puede ser. Diría, además, porque estaba muy a la izquierda. Puede ser, ¿eh? Que nos hayamos autofusilado una de bardas largas. No se descarta. <risa> Cosas que pasan, supongo. Es que son... Ocurren tantas cosas en la melee que eh, uh, me colapsa el cerebro. Y no, a lo mejor, pequeños detalles de... Vale, vosotros aquí, disparar aquí. Y disparando aquí, estamos reventando por la espalda a nuestra línea frontal. Y eso, con los ballesteros, es algo que no pasa. Pero con los atronadores es algo a tener muy en cuenta. Porque además es que te, te vomitas encima, ¿eh? Si te... Uf, 1300. Es que este tipo de cosas las tengo que coger ahora. Tal y como estamos. Bueno, ya hemos creado una energía positiva, eso está bien. Uh, coste de reclutamiento de artillería. Mejorado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Rompe muros. Vale, lo llevaremos para allá. Me gusta. Vamos a meter presencia inspiradora. Ah, bueno, no, ya que tenemos una aquí en armadura completa. Tribus pieles verdes. Veteran cicatrices y ya está. ¿Quedan qué? No pasa nada tampoco. ¿Podemos acabar con ellos? Sí que podemos acabar con ellos. Vale, pues vamos a acabar con ellos. Simulamos. Perfecto. Maravilloso. 400. 400. Vale Liderazgo Uy, oh, va. volvemos a subir de nivel Sí, creo que sí Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, otra de veterano con cicatrices Un 8% y ¿eh? un 15% Una barbaridad Es mucha vida ¿Y a Galvaraz podemos entrar? No, lástima Vale, pues creo que se nos acaba la coordinación Bélica A Este hombre no lo podemos mover, vale, ok Zona sur eh... Solventada, solucionada. Uy, este hombrecillo lo tenemos aquí, parado. Venga para el norte. Es que aquí que esto esté subiendo la corrupción. Vamos a, meter, vamos a plantar... Ahora que tenemos dinero. Vamos a plantar aquí un refactorio. A ver... ¿Qué más cosas tenemos? ¿Dónde están nuestros ejércitos? Vale, estos ejércitos se pueden movilizar. No, ya están movilizados. ¿Estos ejércitos están movilizados? Sí, ya están movilizados. Vale, pues nada. Fin de turno. Y a ver qué ocurre. Ahora veremos, ahora veremos. Vamos a tener batalla. No se va a mover el imperio. serás ah, Tenemos batallón. Este capítulo es el batallón No por el anterior, sino por este oh, qué, qué asco de bicho del caos, tú El Vigilante Eterno Nosotros tenemos un al 3 Un al 4 Vaya, daño por armas Daño por armas, pues una de estas Vale, y este ejército, este ejército es Maravilloso Vale, perfecto ¿Controlamos ejército grande, sí o no? Vale ¿Tienen muchos cañones? Muchísimos Pero por ejemplo No tienen No tienen ninguna, ninguna, ninguna Unidad de De Ataque a distancia O sea, no tienen arqueros No tienen liberar batalla Buah, Creo que es la batalla que va a decidir... Bueno, creo no. Es la batalla que va a decidir el destino del viejo mundo, ¿eh? Pero sin duda. No cabe A ver, no caben todos estos enanos ahí metidos. Yo creo que es el problema que vamos a tener. Que nos van a empezar a disparar con, con la catapulta infernal y nos lo vamos a pasar, bueno. Pipa. No agrupaos, por favor. <ríe> Separarse todos. Dios. Hay que ir a muerte con, con, con nuestros cañones, o sea, nuestros cañones, con, con los girocópteros, para allá. A pararlo todo. O sea, que no dispare un puñetero cañón infernal. Tenemos que sumirlos en la más absoluta basura. Rollo, ok, vosotros dos aquí, vosotros dos aquí, vosotros dos aquí, venga, no dispara a nadie. Ya está. Bueno, uno, uno, uno, uno. Que aunque, aunque, perdamos, aunque perdamos los cañones... O sea, los, los girocópteros que no podamos utilizarlos en, en lo que es la melee bruta... Da igual, no pasa nada. Vamos para adelante. Pero el trabajo que hacen es, es... excepcional, pero excepcional. Que solamente comparar... El... El fuego de... Dios, es que esto va a ser... ¡Horroroso! Vale, no, no vamos a, a, a gestionar nada, de nada Vale, vamos a hacer... 1 2 3 y 4 Vale, y luego voy a meter esto aquí. Voy a desplegarlo aquí, en, literalmente, en primera línea. Vale, y el resto de cosas voy a hacer grupos... Bueno, a ver, venga, siendo el primero... Por lo menos montaremos esto Decente, haremos una línea Vale barba, barba larga Vale, y vamos a avanzar a piñón, eh A piñón, o sea, sin esperar a nadie Vale Aquí me gusta Un poquito de espacio para el héroe ¿Es el cuarto? Ah, no, no no cabemos tú. No cabemos tú. Vale, perfecto. Perfecto. A ver. Cada grupito detrás. De esto. Vale, aquí con el hueco que nos va a dejar el héroe. Uy, no, no, no. Así no, chicos. Vale, y vamos a coger literalmente todo esto. Uy. Uy, uy, uy, uy. Me ha asustado. Yo también pensaba que creceaba. No podemos coger todo esto. Vale, y esto va a ser el 6. Gracias. Ahora... Fijamos. Y para adelante. Venga, el 6. Todos. Un gigante, comandante. Acaba con él desde lejos. ¿Un gigante. ¡No! Los hemos dejado aquí detrás. Vale, vale, vale. A ver. Vamos corriendo. El 1. ¿Dónde está un cañón infernal? Vale, el 2, aquí, el 3. Faltan cañones infernales. Me faltan cañones infernales, gente. Eh... Oh, no os ¿Qué sois? Máquinas voladoras, digo. Gente, ¿eh? no puede correr. Tres. Vale, aquí está el otro cañón infernal. Perfecto. El cuatro. ¿Dónde está? Aquí tienen que salir más cañones infernales. Vale, perfecto. Aquí. Vale. ¿Qué está saliendo por aquí? ¿Vale? Vale. O sea, literal, no veo nada. Esto es indirigible, insostenible. ¡Puah! ¿Qué va? Peor imposible. No tengo más por ahí... No tengo más girocópteros y del ejército de Strogrim no tenían que salir girocópteros. Dios, qué puta locura. No tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre esto. ¿Qué está pasando, tú? Dios, es que es insostenible Y tú hasta que me cuentas de toda esta horda Que ni me selecciona nada valiente masacre. Ha habido aquí, pero es que no han salido ni los girobombarderos de Thorgrim ni en serio. Yo para mi ha sido un ejército tan grande que no era asumible por la IA. Rollo, ok, no, no, esto no es renderizable. Vete a tu casa, ¿sabes? Ni, ni lo presentes aquí dios, dragoyerros vale vale, vale, vale, vale, vale, voy a traerme esto voy a reventarme aquí a la gente dónde está, dónde está el Chao? Oh, wow, eh, aquí qué tal, aquí qué tal, no me parece mal, eh Dios, ¿cómo que soy muy, What? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Uy, uy, uy, uy, que no dispara. Pero, hombre, bien, el señor enemigo ha sido herido. Venga, venga, todos en piñas. Si es que peor, mejor no nos puede ir. LOL, que se conforme se van, llegan nuevas. ¿Qué me cuentas? No te creo. Literal, literal, eh. Conforme desapare nos desaparecen unidades, entran nuevas. Estoy flipando. Estoy flipando. Hola, hola, hola, hola, hola. Claro, están entrando todas aquí del ejército de. de Zorgrim desde este costado. Claro, mira los bombarderos aquí, los helicópteros de azufre. Pues normal. Anda, venga, pasa aquí por aquí apurando y reviéntalo todo. Que sufran. Ay, ay, ay, ay. Eso eso, eso es, eso es. Venga, date el gusto, date el gusto. Ojo, ojo, ojo, No, no, no, no. A ver, hay señores que no pueden morir. Y eso tenemos que tenerlo claro. Uh, aquí vamos a necesitar apoyo aéreo. Vale. Es que conforme... En serio, conforme muere gente, entra gente. Es brutal. Y Estas áreas de efecto son muy peligrosas para nosotros. Vale, esto es lo que va a marcar la diferencia aquí en esta melee. Pero bueno te cuento cómo y no hace falta que te lo diga eh mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre eso es otra ahí venga eso es venga más más más vale sí mira qué estoy disparando ahí eso es eso es eso es me gusta me gusta me gusta darle la vuelta Dale la vuelta y otra tío bum Ahí estamos. Maravilloso. Uf. Claro, es que te sale ahora el lanzagravios. Y literal, te quieres morir. Porque es que me están exterminando el puñetero lanzagravios con estos elegidos. ¿Esto es un azufre? Sí, esto es un azufre. Claro. Es un problema, ¿no? Que, que te pillen aquí, literalmente, en la puerta. Venga, apoyamos aquí. A ver, estos girocópteros. A ver, este par de cañones. Reventar todo lo que pillamos por ahí. Uno, dos, tres y cuatro de atronadores para allá. Todo esto vamos a rotarlo aquí. Liberemos a esta gente. Venga, que podemos. Vosotros aquí... Aprovechad que tenéis tiro limpio Entre comillas, aunque reventemos a los nuestros No pasa nada L y, y llegamos al momento que estamos Vale, si es que lo que tenemos que hacer es Llegar aquí y reventar todo esto Venga, venga, venga, venga nah, Ahora con el bombardeo lo rompemos Todo y ya está You, ¿Dónde está el maestro ingeniero? Dale, chico, dale, dale, dale, dale, venga Que no nos tocan, tú Vale, vale, vale, vale Vais a ser sacrificados, rompe hierros, Pero por el buen fin Nosotros vosotros aquí, venga Vale, vale, vale, vale, vale Vale. Fue por una buena causa. Corre. Y la última. Ahí está. ¡Buah! Esto ha sido brutal, eh. Vaya masacre, tú. Vale, vamos a rotar estos dos detonadores para allá. Vale, perfecto. Vamos a acercarnos solamente para dar el bufo, solamente para dar el bufo, solamente para dar el bufo. Aquí, aquí... Podemos No van a poder Toda esta gente contra este ¿Qué les queda? Nada está unida oh, oh, oh. A ver, señores No, ustedes no A ver, este señor del clan, aquí. ¡Dios! ¡Qué barbaridad menuda salvajada de batalla, por Dios! Recordarme que no... Re ¡Oh, no, no, no! Es que mira toda la metralla que va por ahí. Recordarme que no hagamos esto nunca más en la vida, ¿eh? Qué bonito es este girocóptero, tú cargado con todo, ¿eh? A ver... ¿No lo derrotan aún o qué? Ah, bueno, se está ahí aguantando, ¿eh? ¿Qué le queda? Nada, venga, por él. abatido de una vez. ¡Ay! ¡Oh! Ese es el hachazo que lo ha matado, ¿eh? Ese es el hachazo que lo ha matado. Amigos barbudos, victoria. ¡Wow, tú! ¡Qué barbaridad! O sea, me da igual, ¿vale? Hemos perdido literalmente todos los ejércitos porque nos han masacrado. Pero ¿y lo que hemos disfrutado? Ha sido un descontrol, pero un descontrol brutal. Ya, era el caos, rollo, vale. No caben ni siquiera todos los enanos en la lista Conforme se vayan yendo Vamos metiendo Y era como, bueno, vale, supongo, gracias Y era, bueno, tos adelante. Vamos a pegarnos Es que no cabían ni ellos en el mapa, tío Es que no me quiero imaginar, por ejemplo Este tipo de batallas con ejércitos más numerosos Rollo orcos que puedes llegar a las 1500 unidades Y tienes goblins de relleno O, o, o condes vampiros, ¿sabes? Te juntas tres ejércitos tochos de condes vampiros ¿Qué haces? ¿No puedes? O sea, es, es horroroso. Dios, qué locura. ¿no? Bah, la he disfrutado muchísimo. Me ha, gustado, me ha gustado, me ha gustado. Y hemos vencido, ¿eh? Que es lo importante. No lo vencimos en su momento, pero ahora sí que lo hemos conseguido. De hecho, te, eh, diría que hemos asesinado o que hemos herido a los dos eh, héroes. Nah, ha sido una fantasía. Victoria Birriga. Sí, sé que hemos perdido un montón, pero... 3.000... No, voy a tirar, ejecutar a los cautivos para pillar liderazgo y continuar vivo porque si no es una masacre esto. Vale, él se marcha. Dios, ¿cómo continúa? ¿Qué, qué dices? ¿Cómo continúa teniendo ya solamente ejército ahí? Es horroroso. Uy, ¿esta gente a dónde va? Bretonia, Norska... Vale, y, y de aquí, de aquí vamos para el norte, ¿eh? De aquí vamos para el norte Pero vamos, que eso que lo tengáis claro Aquí al sur ya no tienen nada que hacer ellos Nosotros, bueno Continuamos vamos a reventar Vale, los Reinos Fronterizos vienen Tilea viene, perfecto Esto me gusta mucho ¡Oh, eso qué es! Mola con el Profeta Oscuro Uf, aquí quedan restillos, ¿eh? Uf, nuestros ejércitos están muy tocados, pero muy tocados es muy tocados. Muy, muy, muy tocados. Vale, vamos a continuar aquí. Ah, hemos quitado el despliegue, tú. Ay. Vale, ves, hemos recuperado un montón de flujo de, de dinero, pero brutal. Vale, vamos a añadirlo aquí, incorporarlo al héroe, sí. Y este, este es el ejército que necesitamos que llegue. Vaya hombre. Vaya hombre. Necron que tengo por construir. Dios, vale, 7200, gran fortaleza. Y aumenta los ingresos generados. Sí, necesario. Ahora... ¿Podemos asaltar Gronti Sí. No tenemos apoyo. Vale, vamos a rodearlos. Y el próximo turno, cuando ya tengamos a Tiglia y a. Ya. Los reinos fronterizos asediando con nosotros, lo reventamos todo. Vale. Ok, pues esa parte la vamos a dejar ahí. Ahora bien, vamos a movilizar el resto de ejército que tenemos por ahí colgados. Uy, no, no, no. Vale, vamos a, nos organizamos hasta ahí. ¿Dónde está? Ah, ¿estamos ya por aquí? Uh, pensé que estábamos bastante más lejos. Con... Vale. Solamente espero que no nos entre fatiga. Vale, no, no nos entre fatiga. Vale, vale, vale, perfecto. Pues estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Lo único que pasa ahora es que no me veo yo atacando, por ejemplo, un ejército de estos vale, vamos a simplemente colocarnos en ninguna actitud Pff, ves, es que este, este tipo de ejércitos es agrupar, agrupar, agrupar y ya está vale, vamos a ponernos a acampar con este ejército vamos a acampar porque necesitamos este ejército también está muy pocho esto podemos unificarlas en una. Vale. Estas vamos a unificarlas en una. ¿Sabes? Aunque no tengamos un ejército numeroso, pero por lo menos que tengamos unidades grandes. Porque tener unidades muy pequeñas que se nos vayan a ir. Estas. Vale, no. Y estas no podemos... Estas vamos a agruparlas también de barba larga, vale. Estas vamos a agruparlas, ¿ves? Y así van subiendo nuestros ingresos previstos porque reducimos el número de batallones. Esto es genial también para nosotros. Eso no podemos incorporar a ningún sitio. ¿Podemos juntar estas dos tenazagravios? Bien, y tenemos dos de nivel máximo. Eso está muy bien para nosotros. Vale, pues nada, vamos a acercar esta... Y atacamos con Thorgrim. Ey, no huyas ¿A dónde vas, chico? ¿A dónde vas, chico? Buah Y esto es un repaso Pero de qué manera Oh, hemos perdido Todos los matatrolls aquí, tú Uf, Vale Bueno, no importa Bien Hemos llegado a la mediodía del capítulo. Yo creo que ha sido un capítulo lo suficientemente fuerte, duro, con muchas emociones, mucho. mucha. bueno, mucha batalla. Hemos tenido dos batallones maravillosos. Hemos salido victoriosos los dos y hemos cambiado el destino del mundo. A partir de aquí, el reino no se va a imponer a todo el caos, sin duda. Así que está bien por ahí. Ahora bien lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos tanto aquí como a mí que van a estar los dos en la descripción comentamos un poquito de todo también seguidnos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles horas las 7 7 y media, abrimos directo, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y luego jugamos a lo que surja también suscribiros a este canal de Youtube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo, así que nada eso es sí todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, venga hasta luego adiós